Vamos para el aula de educación ética de valores humanos. ¿Están en descanso en este momento? No. Entonces la de acá quien no ha venido. No. Estamos en el aula de las áreas de educación ética de valores humanos, educación religiosa y filosofía. Esos son los pesebres elaborados en el área de educación religiosa de la forma de la tarde, grados sexto y séptimos. 2013. Sí. Hábleme pues, hábleme, ¿qué es eso? Bueno, ese es el huevo, que en el agua dulce no flota, pero en el agua salada, sí, porque es que en el agua dulce, eh, el agua salada es más densa que el agua dulce, y el huevo se hace más grande en el agua coltada. Ah, ya la dejaron sola. ¿Y por qué flota? Porque, tiene porque no se sé queda aquí. Está <risa> a, al metro, flota. A, a las escamas. Y acá está la Ah, acá la ciclovía está Ciclovía. Ah, sí. Sí, la ciclovia. La ciclovia. ah okay. <risa>